Sé que tu pena nubla el camino donde el porvenir va No hay herida que dure por siempre Aún si duele hay algo que apreciar El futuro Llegará Serás aún más fuerte que hoy Si no hay camino sigue Donde diga tu corazón Sin renegar De quién fuiste A tú ah, Yo lo sé De nuevo sonreirás Yo creo en ti que forjaste ir andando impulso al mañana sin olvidar de vivir el momento forjar recuerdos inmortales de palabras nuevas Pasos firmes Puso a tu lado La estela nocturna Espera el alba Forjando el camino Tu actuar refleje tu sentir. Siempre fue desde cero empezar. Si no hay camino sigue donde diga tu corazón. No te detengas hasta sentirte satisfecho sin renegar de quién fuiste tú de nuevo sonreír yo creo en ti Frente, mira cómo el mundo puede cambiar Una sola acción, lograr crear la sincronía Que tu actuar refleje tu sentir Siempre puedes desde cero empezar Si no hay camino